La parte nueva de la estación de Tokio, de Kioto, ya llegamos. La vez anterior salimos de aquel lado de la estación que es donde estaba nuestro hotel. De hecho, ese que se veía al fondo por ahí, por ahí atrás, parece que era nuestro hotel de lavante. No estoy seguro, pero esta parte no la conocíamos. La verdad es que está muy padre, muy impresionante toda la estructura de esta parte. Y aquí tenemos la torre que es clásica. Entonces, venga, vamos a nuestro hotel. Estamos saliendo de la estación por la Central Exit. Seguimos sí, haciendo viento. No sé si se escucha bien el micrófono, pero pues sí. Entonces, esta es la famosa torre de la estación de Kioto. Y nuestro hotel está por ahí atrás la estación la esplanada principal vamos a ver si llegamos a la primera Ahí estoy yo Todo el chamaquerío. Alguna excursión o algo parecido. hay demasiada gente, demasiado chamaco. Seguimos en la estación de Kioto. Esta es la entrada al subway, al metro. Gracias, nos están aplaudiendo que ya llegamos. Es el recibimiento que nos dan. Ay, perdón, Maris. Atropellé a Maris. Y si mis cálculos no me fallan en esta callecita salimos a nuestro hotel vamos a ver si mis cálculos no me fallan nuestro hotel va a aparecer a la cuenta de 10 una 2 3 4 y va a estar del lado izquierdo 5 6 7 8, 9, 10. Exactamente, ese es nuestro hotel. El Kyoto Day in Tower. Lo logramos. A la primera. A la primera. Ok, vamos a ver si llegó el grupo y ahorita hacemos otro video. Adiós. Maletas. Y sigue habiendo gente, gente, gente, gente. Ok, aquí está la entrada. Es la primera vez que venimos. Simplemente hay que voltear a ver.